Huiracocha por eso hemos elegido el grupo Villatupa el tema Huiracocha Huiracocha fue dios de los incas Huiracocha representa al sol la tierra el agua nuestros, nuestros incas creían en un dios que era Huiracocha este tema Huiracocha ¡Gracias! Gracias. ¡Tengo ya los fríos! ¡Tengo que a mí! ¡Tengo que ponerme a mí! ¡Tengo que a mí! mi que ponerme a mí! ¡Tengo que ponerme a mí! ¡Tengo que ponerme a de ¡Tengo que ponerme a mí! ¡Tengo que ponerme a que te te gira mi historia y a sus canciones y a todas En mis hijas, la esperanza Y a tus piernas no florece Y tus dedos Sí, Tupa. Bienvenidos Bien. hermanos